En este video les enseño algo útil para ustedes, para mí, para todos. Es fácil de hacer y te sale muy económico. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Betina. Un gusto saludarlos. Espero se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video Sabemos que el amor no solo da sentido a nuestra vida Sino que la hace posible Aprende a hacer hoy esta caja de amor Espero les guste Vamos a utilizar dos cuadros en cartulina negra Esta sería la medida de la base En sus cuatro lados vamos a medir 4 centímetros Vamos a repasar las líneas con la tijera o lapicero sin tinta esta sería la medida de la tapa, en sus cuatro lados vamos a medir 2.5 centímetros igualmente vamos a repasar las líneas con tijera o lapicero sin tinta vamos a tomar la base y vamos a doblar así ahora vamos a cortar estas dos partes Hacemos este quiebre y vamos a aplicar silicona líquida. Yo utilizo silicona líquida porque es muy bueno porque no quedan arrugas. Y vamos a pegar así o a armar la base así. Nos quedaría así, seguimos con la tapa, hacemos lo mismo, doblamos los quiebres después de haber repasado las líneas y cortamos. Doblamos así y armamos la tapa como hicimos con la base. Nos quedaría así ahora vamos a utilizar tiras de cartón corrugado miden 2.5 centímetros de alto y vamos a hacerle a la tapa como una especie de marco voy a tomar la regla y vamos a hacer esta línea así cortamos Voy a medir acá para cortar hasta acá esta parte. Voy a doblar y cortamos esta esquina. De esta cortamos dos. Vamos a pegar con silicona líquida. Salga por silicona líquida. Bueno, aplicamos la silicona. Y pegamos en esta parte. Ya había cortado esta otra. Vamos a aplicar la silicona. Esperemos que salga esta silicona. Aplicamos. Y pegamos en esta parte inferior. Ahora tomamos estas otras dos partes y vamos a cortar así. Voy a cortar esta que me sobra, esta partecita. Y cortamos así la otra tirita para que nos queden iguales. Y de nuevo vamos a trazar la línea así. Como les dije, que quede como un marco. Cortamos. después de haber medido, ahora sí cortamos y vamos a pegar en ambos lados vamos a colocarle a la base esto es una servilleta de papel que compré en la tienda del dólar es muy económica no recuerdo en estos momentos el precio pero es muy económica vamos a arrugarla igualmente pueden utilizar papel seda pero yo quise utilizar esta servilleta que tenía quería darle como como uso a esta servilleta que tenía por ahí abandonada bueno después de haberla arrugado así para darle como una textura vamos a cortar esto es picadillo de servilleta este papel también así picado ya lo venden en caso de que quieran evitarse este paso vamos a colocar chocolates claro que el contenido es lo que ustedes deseen Y ahora vamos a utilizar una foto, utilicen la foto que más les guste con su pareja, un cartón blanco y vamos a pegar la foto al cartón. Voy a utilizar acá, voy a aplicar silicona líquida en los cuatro lados. y voy a pegar cartón corrugado cortetiritas como de 0.5 o sea a la mitad de un centímetro y vamos a pegar así en los cuatro lados para hacerle como un marco a la foto creo que se ve muy linda Para decorar la foto voy a cortar un corazón con esta cartulina roja Y vamos a pegar el corazón en este cartón corrugado y voy a cortar O en un cartón corrugado o en cartón craft o en lo que desee Vamos a pegar acá en este lado Y listo copian un mensaje, eres mi pensamiento favorito todos los días esto lo saqué de Google, ustedes lo sacan de su mente de una canción, de donde quieran, nos quedaría así voy a utilizar dos tiritas de cartulina blanca y roja la roja, ahí tienen las medidas y la blanca también con esta roja la vamos a doblar en cuatro voy a cortar esta parte que me sobra Y cortamos así los cuatro cuadritos Sería para escribir la palabra Love Pueden escribir también amor Cariño Lo que deseen y cortamos Yo la pegué en, el, en la tira de cartón Blanco Y cortamos así bueno acá lo que hice fue pegarle y decoré con un corazoncito igual vamos a escribir en esta parte superior una frase de amor yo voy a copiar me encantas como pueden ver esta cajita se hace súper fácil y súper rápido y voy a decorar con corazones Esto también lo pueden hacer con pintura acrílica. Nos quedaría así. Voy a colocar la tapa. Me parece que quedó súper linda. Miren cómo quedó de bonita. Para terminar de decorar esta parte vamos a escribir acá otro mensajito de amor. Tu amor un corazoncito tu amor me hace aquí voy a escribir bien pero pueden también colocar o escribir feliz o sea tu amor me hace feliz vamos a decorar con corazoncitos a los lados y vamos a utilizar ahora cinta ilusión esto sí es lo último que vamos a hacer Vamos a aplicarle silicona líquida para pegar en todo este borde de la tapa, alrededor. Empezamos a pegar así desde la parte de atrás. Así. Hasta llegar a la parte de adelante. Y vamos a hacer un moñito. Ya teniendo el moñito organizado, nos quedaría así. Miren qué linda quedó. Ahora vamos a poner la tapa. A mí me pareció que quedó hermosa esta cajita. Me encantó cómo quedó. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Deja tu comentario. ¿Qué tal te pareció? ¿Fácil? ¿Difícil? Una manito arriba. Y nos vemos en el próximo video. Bye.